Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de todos nosotros. Hoy venimos a hablar de lo que conocemos erróneamente como magnetismo. Hoy vamos a aclarar ciertos aspectos acerca del magnetismo, mencionado erróneamente, así igual la gravedad, como para que podamos ir teniendo una nueva visión acerca de ¿Qué es lo que hace que dos imanes se peguen? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga los pies sobre la tierra? Bueno, en videos anteriores, eh, bueno, yo te mostré una, una manera de ver las cosas nueva, nueva para muchas personas, pero no para todas. El tema del éter, si bien... ...hoy por hoy yo te lo estoy trayendo, no soy el único que habla del éter. El éter es más viejo que la escarapela. Bueno, acá decimos así, que la escarapela. Es muy antiguo el tema del éter, solo que nosotros ahora venimos de un momento donde... ...históricamente, por ciertas razones capitalistas, se nos escondió un, un elemento, el quinto elemento con el cual nosotros viviríamos holgadamente, disfrutando del mundo, sin necesidad de trabajar, sin necesidad de hacer nada. Y como este mundo nada es gratis, se nos ha escondido el éter. Hoy vamos a resolver por qué dos imanes se pegan. Eh, bueno, nosotros para... Para ponerle un nombre a este fenómeno, le hemos puesto magnetismo. Y hemos dicho que los elementos se atraen hacia el imán. Digamos que el magnetismo es algo que genera un, un fenómeno de atracción. En el video de La gravedad no existe, eh, bueno, yo aclaré de que no había tal fenómeno de atracción desde la Tierra hacia todos los objetos que están apoyados en ella... Y que consistía todo en una fuerza que empuja desde arriba hacia abajo. Mucha gente me dijo, eh, le cambiaste el nombre. Le, eh, nosotros le decimos gravedad y vos le decís el éter. Y lo que yo trataba de decirle que, que no es un, un nombre cambiado. Porque si fuera por un nombre cambiado, yo no estaría haciendo un video. Yo te estoy haciendo un video para que puedas comprender que la fuerza es otra y, por lo tanto, tiene otros calibres. ¿Mm? Es como decir, más que nada, para las personas que están buscando la energía libre, eh, lo primero que se les ocurre pensar es cómo puedo extraer energía de la Tierra y el magnetismo y bla, bla, bla, bla, bla, bla y con imanes, no sé qué, pero imanes, magnetismo de la Tierra, esto es un lío que nunca terminan, pudiendo hacer nada porque justamente no existe ni el magnetismo ni la gravedad. Entonces, por un lado, yo ya expuse en un video que la fuerza que nos mantiene en la Tierra pegados es una fuerza que viene de arriba. Con respecto a los imanes, la fuerza que hace que un objeto metálico se pegue a un imán vuelve a ser el éter. El imán tiene una estructura muy peculiar y se basa en una homogeneidad de dos materiales. Vamos a hablar del imán cerámico, es el imán negro que conocemos. Este imán negro que conocemos, que se llama cerámico, es de cerámica. Eh, se hornea igual que una vasija de cerámica, a eso me refiero se moldea fresquito y es blandito como la arcilla es más, su componente es arcilla y hablando así en básico un imán de estos de cerámica es arcilla con una proporción de óxido de hierro estos dos componentes se mezclan hasta conseguir una pasta homogénea luego se lo hornea en un horno a alta temperatura, 1200 grados y luego de ahí se saca del horno, y en el momento que se saca, no es un imán, es un elemento que se le dice de ferrita. Luego, con una bobina, se le induce un pulso electromagnético, y es ahí que el imán adquiere las características magnéticas. Bueno, resulta que si nos ponemos a ver nosotros con un microscopio, mental, porque realmente no, no es necesario un microscopio para ver esto que yo te voy a mostrar en esta homogeneidad de la arcilla más el óxido de, de hierro vamos a notar que cuanto más homogéneo queremos lograr algo estamos hablando de que partículas de óxido de hierro con partículas de arcilla en iguales tamaños se unen y generan como, por así decir, una malla. Un material donde vos vas a ver con el microscopio mental una partícula fina de hierro, una partícula fina de arcilla, una de hierro, una arcilla y así. Conseguimos un material homogéneo, pero si lo miramos de cerca vamos a ver que no es homogéneo, que es heterogéneo. O sea que se compone de dos componentes. Si nosotros nos ponemos... Otra vez nuevamente a analizar estos dos materiales, vamos a notar que la cerámica es un componente dieléctrico y que el óxido de hierro es un componente magnético-ferromagnético. O sea que estamos mezclando un dieléctrico con un componente ferromagnético. Un dieléctrico es un material que no deja que pase la electricidad. Y un componente ferromagnético es un componente que justamente amplifica las líneas de campo magnéticas y genera un camino mayor, por así decirlo. Entonces, así sin dibujarlo, lo vas a, a comprender fácil. Nosotros tenemos dos componentes, uno que no permite el paso de la electricidad y uno que amplifica las líneas de campo magnéticas. De esta manera, nosotros estamos desarrollando un material que tiene unas condiciones muy magnéticas, pero poco eléctricas. Por un lado, la cerámica hace que no sea eléctrico, pero por el otro, el óxido de hierro hace que sea magnético. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros acercamos un imán a, a un objeto de metal ferromagnético, este objeto se pega al imán y nosotros decimos el imán atrajo al objeto. Cuando en realidad pasa algo muy diferente. Y es que el imán desarrolla una barrera contra los éteres. Los éteres son dos. Los éteres, por ejemplo, los, el éter que nos comprime, que nos empuja desde arriba para que nosotros estemos parados, son dos. Porque no solo está haciendo que yo esté acá sentado, sino que está haciendo que otra persona del otro lado del mundo esté sentada. ¿Mm? Son dos. En un imán pasa lo mismo. Tiene dos polos. Por lo tanto, lo que hace es que las fuerzas de éter que comprimen se vean obstruidas por un campo que genera el imán, entonces lo que hace es, te voy a hacer el ejemplo con un hilo, este es el imán, un polo y otro polo, y este corta uñas es el objeto. De este lado del imán, nosotros vamos a desarrollar un campo que va a obstruir al éter que viene de este lado. Cuando nosotros obstruimos el éter que viene de este lado, los dos comprime, como habíamos dicho, pero nosotros de repente le decimos al que viene de este lado, vos ya no comprimís más. Entonces, el que está de este lado gana fuerza, por lo tanto, el objeto es empujado por el éter que ganó fuerza. ¿Mm? Entonces. No hubo una atracción del objeto metálico hacia el imán, sino que el imán lo único que hizo fue reducir la fuerza del éter de allá y hacer que el éter de acá gane fuerza. Lo mismo pasa de este lado. El polo el este de acá obstruye la, al éter que, de la izquierda, por lo tanto el de la derecha gana fuerza. Hay dos éteres que ganan fuerza. Y es así que un pequeño imán puede atraer objetos. Este fenómeno eh, se desarrolla en el paricentro del imán, porque en sí el imán no, no tiene un poder magnético. Lo que hace el imán es generar una fina matriz de partículas finas, nosotros ya hemos visto que las matrices de partículas finas como el Orgonite, cuando están distribuidas en un 50% de una cosa y 50% de la otra, como por ejemplo limaduras de hierro y cera, 50 y 50, se da un fenómeno. Digamos, de la nada sale energía, porque ¿de dónde sale energía?, en un Orgonite, de la nada decimos nosotros, es más, mucha gente dice que el Orgonite directamente no, no da energía, no, no quieren creer porque realmente hay mucha gente que defiende las leyes de la termodinámica y para la ley de la termodinámica el Orgonite no tiene ninguna energía. Pero, sin embargo, para ciertos ojos bien calibrados, el Orgonite emite energía. Entonces, si el organita emite energía, vamos a ver cuál es su fundamento y nos vamos a encontrar con que nos dicen que debe estar correctamente dispuesto en 50% de limaduras y 50% de resina epoxi o cera. Entonces nosotros pensamos, si las proporciones son tan importantes, significa que al éter lo podés, por así decir extraer del medio, del vacío, a través de una proporción. El éter sí o sí le tenés que un 50% de una cosa, un 50% de otra. ¿Por qué? Porque el éter se compone de dos espectros. Uno que es magnético, otro que es eléctrico. El magnético es el orgón de Wilhelm Reich. En cambio el eléctrico es la energía radiante de Nikola Tesla. Es así que a través de la asociación de dos partes iguales, el éter va a decir, ahí sí, ahí sí me están cumpliendo la ley de T es igual a 2 pi, digamos. El éter encuentra a 2 pi, ya si, si existe esa proporción, el éter dice, en un pi te dejo energía radiante y en el otro pi te dejo energía magnética. Entonces es así que un imán también al tener una proporción igual de un material y de otro material se genera una matrix, una matrix, un material que si lo viéramos con un microscopio veríamos a lo que es homogéneo una, una estructura, una estructura geométrica porque estamos hablando de partículas finas. ¿Partículas finas? ¿Qué, qué, ¿Qué energía se mueve en, en las partículas finas? La energía subatómica. Es así que hay una ciencia de la energía subatómica que se mueve por geometrías hechas por partículas finas que se llama cuasicristales o condensados de Bose-Einstein. Entonces nosotros de esta manera podemos ver que al aéter eh, le queda muy cómodo diversificar su energía en un campo que esté provisto de dos partes iguales. En 50% de una cosa, 50% de la otra, pero estas dos partes deben estar mezcladas, homogeneizadas y ser de partículas lo más finas posibles. Es ahí que la energía subatómica, el éter, se mueve. Se mueve, distribuye su orgón magnético para un lado y su orgón radiante para el otro. Entonces en el imán vamos a ver el mismo procedimiento etérico. Vamos a ver que el imán genera en su homogeneidad una estructura de partículas finas de cerámica y de hierro. En las de cerámica, el éter va a dejar su orgón magnético y en las partículas de hierro, su energía radiante. Entonces, en el imán podemos ver que pasa algo. <coughs> algo de lo cual nosotros podríamos decir que, que es casi mágico un imán. ¿Mm? O sea, vos vas a buscar en toda la literatura y no vas a encontrar una sola persona que sepa decir que es un imán es inexplicable lo que pasa ahí bueno, resulta que en un imán al desarrollarse la fórmula T es igual a 2pi por r al cuadrado se forma el toroide o sea un imán no es un imán no, vamos a ponerlo de otra manera un imán es un imán pero lo que ha atrae a, la, a las cosas, es el toroide. Entonces vamos a poder notar que el polo norte de un imán y el polo sur del imán no son polos, sino son vórtices de un toroide. Que la zona media de un imán no es una zona media de un imán, sino que es el campo gravitacional del toroide. Entonces nosotros así vamos a poder ver que el imán es mucho más de lo que nosotros pensábamos. O sea, no es un atractor de nada, sino que es un desarrollador de toroides. A través de su geometría de partículas finas hace bailar la energía subatómica desarrollando un toroide. Ahora, bueno, eh, este tema es para desarrollarlo en la pizarra mágica. Pero por ahora, eh, como es un tema largo, largo porque yo lo voy a seguir desarrollando en posteriores videos, ya que el peso que tiene el descubrimiento del toroide adentro de un imán eh, tiene magnitudes infinitas, es una ciencia. Nosotros descubriendo cuál es la fuerza que mueve al imán, vamos a descubrir una gran ciencia, un campo, un campo que está inexplorado prácticamente. O sea, nadie sabe hacer nada con un imán más que pasarlo por una bobina y producir corriente, una energía. Pero no saben hacer más que eso. Después lo usan para pegar cosas en la heladera. ¿Mm? Bueno, la cosa es que nosotros sabiendo que el imán contiene un toroide de energía dentro que tiene dos campos, eh, dos vórtices y un campo gravitacional, nosotros recién ahí podemos toquetear el mecanismo, porque si, si, no, si no hubiéramos visto nunca este mecanismo, nunca lo hubiéramos podido tocar. Pero bueno, esto, digamos, no queda en mis palabras. Yo estoy mostrándote algo que no se había visto hasta ahora, y dentro de lo cual vamos a poder tener fenómenos, resultados energéticos a través de la nueva mecánica que vamos a desarrollar en el siglo XXI. Así que bueno, eh, por un lado tenemos los imanes que desarrollan un toroide a través de su homogeneidad de los materiales. Tenemos un éter que comprime, tenemos dos polos, que rechazan, no atraen, rechazan, ¿qué es lo que rechazan? Volvemos a repetir, rechazan los aéteres que comprimen. El polo norte rechaza el aéter de la derecha, y es así que el de la izquierda gana fuerza y hace que los objetos se caigan hacia el imán. Y lo mismo pasa del otro lado. Así que bueno, este es un cortito. Porque realmente, como te digo, la segunda parte la vamos a explicar en el pizarrón mágico. Para que podamos ver al detalle la estructura microscópica del material con el que se hace un imán, qué resultaría de esa homogeneidad, digamos, qué tipo de matriz resultaría, matriz geométrica resultaría a través de conseguir la homogeneidad y qué fenómeno se desarrollaría a través de lograr esa geometría. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video.